Pues otra vez estamos aquí ante la Fiscalía de la Corrupción, ante lo que es un posible caso, otro posible caso de corrupción del Partido Popular de Madrid. Otra vez en la sombra del señor Almeida, planeando sobre lo que es un posible caso de fraude y de prevaricación millonaria, esta vez con su mano derecha, el señor Carabante. Lo voy a decir claro porque la ley es clara. Ningún gobernante puede conceder contratos públicos a sus familiares. Voy a repetirlo otra vez, ningún gobernante puede conceder contratos públicos a sus familiares. El gobierno de Almeida ha concedido y ha beneficiado con dos contratos, uno de 3 millones de euros y otro de 180.000 euros. Hoy nos hemos enterado que con otro de 460.000 euros a la empresa del hermano del señor Caravante. Esto es gravísimo y es muy grave en primer lugar porque el ayuntamiento trató de ocultar que desde un primer momento el señor Caravante estaba en la licitación, y en segundo lugar, esto es grave, porque este contrato de 3 millones de euros iba para el soterramiento la A5, cosa que dijo el señor Almeida que era inviable. Lo que sí que es viable, por lo que estamos viendo, es beneficiar con dinero público a los amiguetes y a los familiares del Partido Popular. Esto es nefasto. El señor Almeida lo que tiene que hacer ya es cesar al señor Caravante y si no lo hace exigimos a la oposición que sea contundente y que planteen una moción de censura para quitar al que es el peor alcalde de la historia de nuestra ciudad. El ADN del Partido Popular es la corrupción. Ya va siendo hora de que esto le pase factura a este señor.